Silva el escroto No es un fenómeno imposible. Se trata del neumoescroto, presente junto con el enfisema escrotal y el neumatocele. Consiste en la presencia de aire entre las capas de tejido escrotal. Hay varias causas, pero condiciones tan graves como el neumotórax o la gangrena de Fournier pueden provocarlo. Tristemente, es una patología que se pasa por alto o no se informa sobre ella, por lo que se conocen pocos casos.